En el capítulo anterior de Test and Grow, analizamos la fase de crecimiento de las Green Potion de Switches y vimos las diferentes actuaciones a realizar para combatir las carencias provocadas por la bajada de temperatura ambiente en nuestro cultivo de LED Octopus. Tras el trasplante a maceta de mayor tamaño, también comenzamos a aplicar los primeros tratamientos preventivos frente a posibles plagas con Ban X1 y X5, junto a la completa dieta de la línea Full Cream para profesionales de Caraboom. Llegó el momento de iniciar la floración. Bienvenidos a Test and Grow. Objetivo, gramo Para inducir la floración en nuestro cultivo indoor, tan solo debemos modificar el fotoperiodo de 18:6 a 12:12. Para ello, reprogramaremos nuestro sistema LEDOptopus UV-17 de modo crecimiento a modo floración. Una vez cambiado el ciclo de luz, nuestras Green Poison de switch Seeds iniciarán una serie de cambios que afectarán a su metabolismo y morfología de forma considerable. Las plantas comenzarán a ganar altura gracias a su masa foliar hasta alcanzar el que será prácticamente su tamaño definitivo. En unos pocos días, se brotarán las primeras preflores, que definirán su sexo, para continuar así con las primeras flores que formarán los futuros cogollos en los átices e internuros de sus ramas. Todo se desarrolla a la perfección, pero ¡atención! Parece que las plantas se han desarrollado demasiado y comienzan a sobrepasar los límites del haz de la luz de nuestro Octopus u 17 ¿Habremos cometido algún error de cálculo? Durante las diferentes semanas, hemos ido corrigiendo la altura y el planteamiento de las macetas según han ido evolucionando las plantas. Pero llegados a este nivel de envergadura, nuestro sistema Leda Octopus UV-17 parece no ser capaz de aparcar todo el volumen vegetal manteniendo el 100% de su rendimiento. Las plantas empiezan a mostrarse desgarbadas y a vencer por el peso. ¿Seremos capaces de superar este nuevo escollo y conseguir nuestro reto? En nuestro próximo programa os contaremos con todos los detalles los avances de la bestia que tenemos entre las manos. No os perdáis el próximo Test and Grow. Objetivo, gramo -vatio.